Buenas hermanos de la Gloria, aquí en esta hermosa misión de la fe que conquista siempre André, la gloria y la honra al Señor. Hoy con este tema maravilloso que se ha titulado, que luzca el alma porque el cuerpo lo luce cualquiera. Una vez más, que luzca el alma porque el cuerpo lo luce cualquiera. Y es por eso que el Señor nos lleva en esta clase virtual, en esta semana, en este jueves, a Deuteronomio capítulo 4, versículo 29, que nos dice, Pero si desde allí buscan al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás. Siempre lo hemos hablado y algo que el Señor nos inculca, nos habla a lo más profundo de nuestros corazones es que debemos de buscarlos con todo el corazón, con toda el alma. Y es por eso que si quieres buscar al Señor, debes buscar primero eh, que es que luzca esa alma, que luzca porque hoy en día vemos una vanidad, las cosas del mundo. Y es por eso que el Señor está diciendo que luzca el alma porque el cuerpo lo luce cualquiera. Hoy vemos vanidades, vanidades, mis hermanos de cristianos, en la gloria, aquí en la fe que conquista. Mira que el Señor también nos lleva al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 26, que nos dice, de qué, ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿De qué te sirve ponerte 90, 60, 90? ¿O ponerte hermosa y hermoso? No está mal en eso porque una vez más no satanizamos nada, pero hoy vemos que la gente está más preocupada por lo superficial que por realmente lo que ellos necesitan buscar es que eh, eh, encuentren ese Dios vivo de poder, que se llenen del espíritu. Y es por eso que el satmista nos dice que solo en Dios haya descanso mi alma de él viene mi salvación y esa salvación que estamos buscando todos los días de nuestras vidas, esa salvación que el Señor quiere que realmente tú lo busques a lo más profundo de, de tu corazón y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ese que todo lo, lo, lo puedes en Cristo que nos fortalece, mis hermanos de cristianos en la gloria, querido uh, oyente, querido televidente que nos ven, que nos escuchan, a través de esas clases virtuales todos los jueves, Aquí en la fe que conquista a mis hermanos cristianos, en la Gloria, ese que todo lo puedo en Cristo que nos fortalece es porque el Señor nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino un espíritu que realmente vamos a luchar con Él. Cada día con ese espíritu, un espíritu de valentía, un espíritu que realmente, como lo dice de Deuteronomio 4.29, si desde allí buscas al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás. Vemos una vanidad vemos que la gente se está, eh, se está estirando la pielcita yo no estoy diciendo una vez más que sea malo pero realmente el pueblo de Dios está perdiendo por falta de conocimiento, por vanidad de vanidades y es por eso que la misma palabra nos dice por lo demás hermanos míos confortados en el Señor y en la potencia de su fortaleza cada día que nos, que nos confortamos en el Señor Sabemos que el cuerpo pasa un segundo plano y sabemos que su misericordia y su gracia, el Señor hace que cada día seamos llenos de su presencia. Es por eso que el Señor, en esta clase virtual, mis hermanos de Cristianos, en la gloria de aquí, de la fe que conquista, el Señor realmente está diciendo, realmente estás luciendo esa alma, realmente me estás buscando en espíritu y verdad, realmente estás haciendo lo que mi Hijo Jesucristo te dijo que hiciera. Y lo estás haciendo, gloria a Dios, porque tú estás entendiendo que Él es el camino, la verdad y la vida. Y porque Él es el camino, la verdad y la vida, y lo reconoces como tu Señor, va a haber algo sobrenatural. El ambiente, la forma de hablar, la forma de comportarte, como lo hemos hablado eh, en este ministerio, nos va a hacer diferentes, mis hermanos de en una gloria. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Así respondía el Señor nos, eh, eh, nuestro Señor Jesucristo Que debemos amar a nuestro Dios con todo el corazón Y bueno, eh, debemos hacer ejercicios, cuidarnos eh, tener, Comer bien Es algo que cada día el Señor nos está enseñando Cada día estamos aprendiendo, mis hermanos De, Cristo, de la gloria de la, aquí, de la que conquista Y es por eso que el Señor en esta clase virtual Nos está diciendo, luzcamos más esa alma el lugar del, donde el Señor nos lleve, que realmente esa alma, mejor dicho, esté comprometida con el Señor. Esté comprometida con lo que el Señor va a hacer en cada uno de vuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor también nos enfoca en, el, en, el, en Santiago 4.2. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden y porque no sabemos pedir. Porque únicamente están luciendo un cuerpo. Porque únicamente están, a, a, a, están luciendo las apariencias. Pero el alma está siendo eh, prácticamente apartada. Está apagada, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Por eso el Señor te está hablando en esta misión, en esta cárcel virtual, mis hermanos de Cristianos en la gloria. Te está diciendo... Que pongas un alto, que pongas un par en el nombre poderoso de su nombre y comiences a lucir esa alma. Como tú luces esa camiseta de su equipo eh, que te gusta, de fútbol o lo que el deporte que a ti te gusta. Como la luces, luce la camiseta, o sea, el alma del reino de los cielos. Porque tú eres una embajadora, tú eres un embajador del reino de los cielos, mis hermanos cristianos en la gloria. Porque el mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20, nos dice en la nueva versión internacional. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en vosotros y el que han recibido de parte de Dios. Vosotros no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. mis hermanos de cristianos en la gloria, querido oyente, querido televidente, aquellos que están escuchando esta palabra, recuerda que Dios, el, Dios es el dueño de tu cuerpo, Dios decide qué se te baja, qué se te sube, qué debes estirar, qué no, pero muchas veces los que estamos en Cristo de corazón, realmente no necesitamos una cirugía, porque Él nos estira esa piel, y muchas veces, mis hermanos, para la gloria y la honra del Señor, eh, de, tenemos eh, esa, esa edad. Somos, nos, eh, tenemos esa edad ya adulta, pero parecemos jóvenes. Y es por eso que el Señor está haciendo el propósito con cada uno de nosotros. Algunas personas tienen 50, pero se escuchan o parecen de 30. Y es la misericordia y la gracia del Señor que pone, porque ahí estamos dando su gloria y su poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Y un proverbio maravilloso que nos dice el Señor, mis hermanos de cristianos en la gloria, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí, no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Y es por eso que cuando la gente luce ese cuerpo, quiere más. Y quiere más lo de la carne. Y recordemos que la cosa de la carne son cosa de la carne, pero el Espíritu te lleva qué? a una vida eterna. Es por eso que el Señor, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente, en esta fe que conquista, te está diciendo, vamos a conquistar eh, este reino que realmente el Señor ya lo ganó, pero vamos a conquistar este reino en este mundo y vamos a ganar almas y vamos a, a poner esa semilla, mis hermanos de Cristo, en la gloria. Por eso el Señor, en la segunda Epístola de los Corintios 3.17 dice, ahora bien el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y por eso el Señor nos está hablando y te está diciendo, donde está mi Espíritu hay libertad, no donde está mi, tu cuerpo hay libertad. Luz, luce el alma, luce tu Espíritu, llénate más de la presencia del Señor en el nombre poderoso de Jesucristo y porque el cuerpo cualquiera lo luce. Cualquiera puede verse voluminoso, hombre o mujer. Cualquiera puede aparentar, pero realmente el Señor es el que el cirujano de cirujanos, el médico de médicos. No estoy diciendo que la ciencia no es válida. Claro que sí, porque el Señor puso la ciencia. Pero realmente llénate de, de su presencia, llénate de su espíritu. Porque también en Romanos 5.5 nos dice, y, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué hermoso, maravilloso nos habla el Señor a través de su palabra. Y ya para ir terminando, mis hermanos cristianos, en la gloria, en esta clase virtual que el Señor nos está hablando, Efesios 4.30, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. No lo agravies. Es agraviar, es separar, alejarlo. Entonces comienza... a a llenarte más de tus, de su Santo Espíritu, a lucir esa alma, a lucir esa que en lo espiritual vean esa, ese reflejo, ese destello, es la presencia del Señor, porque tu cuerpo, este cuerpo es temporal. Así que mis hermanos de cristianos en la gloria, nos veremos en otra próxima misión, aquí en La Fe que Conquista. Bendiciones.